¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir ditos perfectos, ditos increíbles para criar de muchos tipos y colores, ahora lo veréis. Y esto es gracias a una nueva tera incursión que ha salido para este fin de semana. Esto tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que vamos a darle caña. Lo primero, compañeros, es ver cuáles son los distintos DITOS que podemos conseguir y además cuánto dura este evento. El evento empieza hoy, día 7 de abril de 2023, cuando estoy subiendo este vídeo, y termina el 9 de abril. Por tanto, tenéis un fin de semana largo para farmear. Todos los Ditos importantes Y Echo, ¿cuáles son los Ditos importantes? Pues hermano, los tienes aquí detallados Antes de nada deciros que son raids de 5 estrellas Muy sencillitas, ¿vale? No vais a tener ningún tipo de problema Porque nivel 75 es muy sencillo Y además Dito es muy fácilmente farmeable Ahora os explicaré cuál es la manera más rápida Para que tardéis... Nada, 3 segundos y sea, vamos, turno 1, turno 1 y los vais farmeando a muerte. Tenemos tres Ditos interesantes, ¿vale? Que esto es importante. El que todo el mundo va a querer, que es el Dito 6 Ips, ¿vale? Eh, este tiene todos los Ips al 31, este es muy interesante para crianza. Pero este no es el único interesante, ¿vale? Tenemos otros dos muy claves, que sería el que tiene 0 Ips en velocidad. Este es muy interesante para los Pokémon de Hard es decir, los Pokémon... De Trick Room, de espacio raro, los Pokémon que cuanta menos velocidad tengan, más interesantes son para jugar con este movimiento, ¿no? El que invierte los valores de velocidad de manera que el más lento es el más rápido, etcétera, etcétera. Este dito es muy, pero que muy útil. Y luego tendríamos el dito número 2, que sería el especial, o sea, el que serviría para Pokémon de atacantes especiales, de ataque especial, eh, que tienen el... IV de ataque a cero. ¿Por qué esto es interesante? Porque existe, si no lo sabéis, os lo digo yo, un movimiento llamado eh, foul Play, eh, que se llama Juego Sucio en español, si no me equivoco, que utiliza la estadística de ataque del rival. Entonces, cuantos más altos tengas los, las estadísticas de ataque, más daño te va a hacer. Obviamente, si eres un atacante físico, te va a quitar mucho daño, pero si eres atacante especial, cuanto menos ataque físico tengas, mucho mejor. Entonces, ¿queremos conseguir estos tres ditos? Por supuesto que queremos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues básicamente farmeando ditos a mansalva. El ratio es muy bajito, es de un 1% de cada uno. Esto va a ser dolor, yo lo sé. Pero te voy a enseñar cuál es la forma más rápida de farmear. Y además, estos ditos traen bastante sorpresa, porque fijaos lo que dropean, que es muy interesante. Dropean vallas reductoras. De EVs, ¿vale? Es decir, este Pokémon te va a estar dropeando constantemente objetos para crianza y competitivo, o sea, es un Pokémon muy interesante para farmear, un montón de proteínas también te farmea, que esto es una locura, el lazo destino importante para el propio Dito, ¿de acuerdo? Piedra eterna, eh, caramelos raros, chicos, farmear esto es una absoluta maravilla, así que vamos a darle caña. Pues venga chicos, os presento los mejores Pokémon para humillar a este dito. Aquí los tenéis, no tengáis en cuenta el Coraigod, ¿vale? Que se me ha colado. Serían Magikarp, dito y Sinistí. Ahora os explico cada uno, pero el mejor de todos, sin ningún tipo de duda, es el Magikarp de nivel 1. Supongo que muchos ya sabéis por qué, obviamente. Y es que este Pokémon eh, es una birria, solo tiene salpicadura y al estar a nivel 1... El dito rival, que tiene impostor, esa habilidad que copia automáticamente al Pokémon rival, va a copiarte a ti, que eres el host de la raid, y va a copiar un Magikarp de nivel 1. Por tanto, va a ser un Pokémon que tus compañeros lo van a humillar, lo van a reventar en un solo turno. Esto es lo mejor para farmear, sin ningún tipo de duda. Además, lo podéis conseguir muy fácil, capturando un Magikarp, capturando un Gyarados, haciendo un huevo... ¡Pum! En un segundo lo tenéis, ¿vale? Y luego tendríamos a Sinistee, que este es interesante, te lo voy a enseñar porque me ha llamado la atención esta estrategia, ¿vale? Se la he visto en YouTube en inglés y he dicho, oye, pues es interesante. Básicamente este Pokémon aprende Rompecoraza, chicos, y le podríamos llevar solamente con ese movimiento y con la habilidad Armadura Frágil. Cuando Dito nos copie a este Sinistee, solo va a poder tirar Rompecoraza, bajarse las defensas... Con armadura frágil, cada vez que le peguen con un ataque físico, baja aún más su defensa. Y eso quiere decir que este Sinistí va a morir, lo que viene siendo así, rapidísimo, hermanos. Básicamente, tú solo tienes que tirar Rompecoraza y que tus compañeros se encarguen de reventarlo, que al final quedará a menos 6 de defensa y de defensa especial y será, pues eso, humillación máxima. Creo que la más rápida, obviamente, es tirar de Magikarp, eh, Magikarp con salpicadura... Lo vais a one-shotear, si no en un turno, en dos. O sea, creo que es la más rápida. Pero las tres me parecen bastante interesantes, ¿vale? Creo que puede ser... Esta es la más divertida. Desde luego que yo creo que es la más divertida con diferencia. Y bueno chicos, esto es para Ditos digamos, de crianza competitiva, pero si lo que tú buscas es un Dito para conseguir Shinies, es decir, un Dito para el método Masuda, no te hace falta realmente estar capturando estos Ditos con 31 Ips, porque al fin y al cabo lo que te interesa es un Dito... Eh, de otro país, ya sea eh, japonés, como es el típico que se nombra, o cualquier otro país que no sea español, en mi caso, o, el, o el que, del que seas tú, es importante que sea de otro, ¿no? Por tanto, lo que tienes que hacer y lo que yo te recomiendo es utilizar el código internacional de intercambio, es decir, capturar uno de estos DITOS e irte a intercambio en conexión y poner 4448-4448. No sé cuántos cuatro os he dicho, 8 <risa> Comienzas la búsqueda, por supuesto tienes que estar conectado en línea Tener pagado el internet de la Switch Online Te va a encontrar alguien para intercambiar, casi seguro, o sea, esto es así Y simplemente te vas a tu dito y se lo ofreces Vas a comprobar que él, lo que está ofreciendo, es un dito Casi siempre es así, al menos este código se supone que es para eso Y simplemente, dito por dito el suyo y el tuyo deberían ser de países diferentes y si no es el caso, si el suyo es del mismo país que el tuyo, pues lo vuelves a intercambiar. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es que no es, no es muy difícil, ¿vale? Así que creo que es sencillo de entender y si lo que buscas es esto, ahora que está este evento, es tu oportunidad. Porque todo el mundo seguramente está intercambiando Ditos que tienen 5 o 6 Ips perfectos. Así que aprovechalo, hermano. Ahí está, como podéis comprobar, este dito es inglés. Y vamos a comprobar si tiene todos los IPs o oh, este chico me ha troleado. Es modesto, por lo que puedo ver, como veis tiene la flecha roja y la flecha azul. Y... Me cago en San Pito Pato, hermano, tráeme uno del evento. Bueno, por favor, hacedlo más tirando hacia el domingo porque seguramente la gente, lo que esté pasando, sea Pokémon con IPs prácticamente perfectos, ¿vale? Porque... <ríe> Qué lamentable.